Vamos a viajar por nuestro hermoso país. Qué bueno, ¿sí? qué bueno. Y vamos a ir a charlar con unas de nuestras cronistas sí. amigas desde Chaco. Eh, Dayana Miranda está allá. Dayana, eh, buena jornada de jueves. Carlitos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a Carlos, a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo les va por aquí con bastante calor? Aunque una jornada muy agradable, debo decirlo, 25 grados en estos momentos, la temperatura en la ciudad de resistencia, tuvimos días de muchísimo calor, estamos esperando las lluvias que promete el servicio meteorológico podrían llegar esta tarde noche, eh, pero por el momento estamos disfrutando de una linda jornada. Ah, claro, bien. Claro, claro. Eh, bueno, eso es lo, lo lindo, ¿no? empezar a disfrutar este tipo de jornadas y que la gente que esté escuchando... ¿La lluvia estaría llegando, dice el Servicio Meteorológico, para qué hora más o menos? Durante todo el día, ¿eh? Más o menos claro. para la tarde. Ah. Después de las 5 de la tarde se prevé por ahí algunas precipitaciones, hay uh -huh. algunas probabilidades. Más sobre la noche uh -huh. podrían haber algunas tormentas y el pronóstico de lluvias en resistencia durante todo el día de mañana viernes, lo que también va a favorecer un poco al descenso de la temperatura, porque como ustedes saben, en Chaco tenemos temperaturas o sensaciones térmicas que superan los 35, 37 grados y esta semana eh, la ciudad de Resistencia fue noticia también a nivel nacional por ser una de las ciudades más calurosas del país. Claro. Así que estamos esperando con ansias la lluvia. Sí, totalmente. Y además también ayer compartíamos la información que nos enviaste de la emergencia decretada ahí en Chaco. Uh -huh. Exactamente, y tiene que ver justamente con esto, con la eh, situación hídrica que está atravesando la provincia del Chaco y toda la región norte, digo yo, eh, del país, fundamentalmente en esta en esta zona del, del NEA, en donde eh, las precipitaciones, si bien se vienen dando con mayor periodicidad, son muy eh, con milimetrajes muy bajos. Pero si bien se registran lluvias, las lluvias que se registran son en los eh, aglomerados urbanos y no en las zonas rurales, que es donde se necesita sí, eh, efectivamente agua para los cultivos. Saben ustedes que una de las principales actividades que tiene la provincia del taco es la actividad productiva y ganadera, eh, y es por eso que eh, fundamentalmente debido al, al, a las sequías extremas que se vienen registrando desde hace varios años ya, eh, se ha decretado en la provincia del Chaco, lo anunció el gobernador de la provincia, Jorge Capitaní, se ha declarado la emergencia productiva hídrica e ígnea eh, porque además de toda esta situación, eh, ante la escasez de lluvia, lamentablemente los pastizales secos eh, también son eh, víctimas de incendios y los incendios también están afectando a la provincia del Chaco. Hay un trabajo que se va a realizar con diferentes entidades, una de ellas tiene que ver con el gobierno de la provincia del Chaco, la Administración Provincial del Agua y también las eh, diferentes asociaciones de productores, tanto ganaderos como agrícolas, a lo largo de, estas, de esta emergencia que se ha decretado, lo que se intenta es destinar un total de 500 millones de pesos para trabajar en las perforaciones, en el acarreo de agua y en la contratación de equipos para garantizar el suministro de agua en las zonas rurales y también en las zonas urbanas que están teniendo problemas con eh, la provisión de agua potable. El objetivo justamente es trabajar eh, bajo esta emergencia productiva, hídrica e ínea, con los sectores mm, que están atravesando diversos problemas. Uno de ellos es el agro, fundamentalmente, que recordemos en esta etapa están en plena campaña productiva, comenzaron las cosechas de girasoles, por ejemplo, eh, y eh, se espera también eh, mejores rindes en, en los cultivos de algodón, por eso también eh, es fundamental y es vital la lluvia que pueda llegar en estos próximos, en estas próximas semanas. Lo cierto es que desde el gobierno provincial ya han decretado la emergencia, los municipios empezaron a trabajar con eh, la Administración Provincial del Agua, quien es la encargada de poder garantizar la provisión de agua fundamentalmente en las zonas rurales, eh, porque debido a la extensión por ahí que existe entre las ciudades y eh, las, los cascos eh, los cascos urbanos digo, y las zonas rurales o los parajes, eh, la, las extensiones hacen que se imposibilite llevar camiones cisternas con agua o que se demore bastante en llegar desde la ciudad hasta la zona rural, sobre todo en la zona del impenetrable, que ustedes saben es una extensión geográfica bastante amplia, que los parajes están muy distantes, sí. que los caminos también son difíciles de recorrer. Entonces, bueno, se va a trabajar y se va a intensificar todo eso. Bueno, tenemos, eh, bueno, son informaciones también importantes ¿no? para, la, para la provincia ¿no? eh, y todo lo que tenga que ver con, con este sector eh, que está padeciéndolo también, ¿no? Exactamente, mm. eh, el, las familias son las que sufren, porque claro. imagínense ustedes lo que significa vivir sin agua, eh, la verdad que la provincia del Chaco creo que es una de las grandes materias pendientes que tiene y seguramente esta situación se debe repetir mucho en algunas provincias del norte sobre todo en las zonas de, de mayores distancias de los cascos urbanos pero en la provincia del Chaco todavía es una gran deuda pendiente el acceso al agua potable en muchas zonas sobre todo en las zonas rurales y sobre todo en desde las en la zona sudoeste, en la zona del norte de la provincia del Chaco, como lo son el Impenetrable, por ejemplo. Eh, pero se está trabajando, eh, hay eh, obras del el segundo acueducto que lamentablemente todavía no está en el 100% de su capacidad de funcionamiento, hay otras obras eh, que son mucho más chicas que tienen que ver con redes domiciliarias que también se necesitan cumplimentar para terminar de garantizar efectivamente la provisión de agua potable a los diferentes parajes y a las zonas rurales, pero también lo padecen y lo sufren desde el sector agropecuario, porque eh, lamentablemente no se pueden llevar camiones cisternas al campo para regar los cultivos, hay que esperar la lluvia. Pero esperar justamente eso también implica pérdidas económicas que tiene que afrontar el campo, y que por eso están solicitando la implementación de algunas medidas urgentes que tienen que ver con, por ejemplo, disposiciones legales que los ayuden a condonar deudas impositivas para enfrentar económicamente la situación. No están pidiendo eh, asistencia económica, sino que les ayuden a condonar ciertas deudas que viene acarreando el sector del agro, eh, que las va contrayendo justamente porque... Eh, Debido a que no hay buenos rindes en los campos porque el, las lluvias no lo permiten, eh, contraen deudas para seguir produciendo, pero lamentablemente eh, no terminan teniendo ganancias al respecto. Pero bueno, es una situación muy compleja, hay eh, dos eh, aristas o dos ítems que se deben atender. Uno tiene que ver con las, con las condonaciones de deudas impositivas que tiene el agro, sobre todo el sector productivo, agrícola. Eh, y por otro lado, también atender la asistencia de agua potable y redes domiciliarias en parajes y zonas rurales. Claro, la verdad que la situación es muy difícil, ¿eh? y digo y lo que está pasando en Chaco empieza a marcar también lo que sucede en otras provincias, por eso va a ser fundamental cómo van a trabajar en, en, en Chaco con este problema eh, para ver qué va a pasar. Ahora, eh, el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional, los que están trabajando con el, con el tiempo pronostican por lo menos en estos tres meses que va a ser así, que va a ser difícil el agua, eh, la llegada del agua. Exacto, mm. y recordemos que no solamente debido a la, a la insuficiencia de, de lluvias o de precipitaciones que se van dando, eh, la provincia del Chaco está atravesando la bajante del río Paraná ah. eh, y también ahora también la bajante del río Bermejo, que son dos de los ríos justamente que atraviesan la provincia del Chaco, y que lamentablemente se ven afectadas a las comunidades cercanas, eh, sobre todo las economías regionales que viven de la, de la actividad productiva o turística del río. Eh, así que también esa es otra complicación. Eh, a todo esto hay que sumarle, por supuesto, lo que conlleva la asistencia que se le pueda llegar a brindar a estas familias que necesitan trabajar de, la, de del turismo, de la producción del río, eh, o también incluso de lo que significa la restricción de que puedan eh, ad, eh, salir del, de los puertos que tiene Chaco eh, los difer las diferentes cargas con producción. Así que también es, es un, un, una complicación bastante eh, importante, son muchos factores que lamentablemente se, se unieron y conglomeraron en este tiempo eh, que tiene que ver con la bajante del río, con la escasez hídrica, con la falta de lluvias, y también recordemos que todo el territorio argentino está en emergencia ígnea, y bueno, y la provincia del Chaco es una de las que mmm, también ha sido muy afectada, al igual que Corrientes, en los últimos años, así que también esa es otra de las alertas que se debe atender. Bien, Diana, la verdad, completísima mm. la información. Igual sigue, seguimos pidiendo todos ¿no? que llegue la lluvia, sí, sí. Eh, especialmente a toda la zona de los campos, y ni hablar del tema del agua eh, para todas las familias que viven en las zonas rurales, y además no tener agua con el verano y con las temperaturas que sabemos que tiene mm. Chaco, se complica el triple. Sí. Exactamente, exactamente. Así que bueno, roguemos que llegue la lluvia, eh, sobre todo para, para todas las comunidades sin dudas y para el sector productivo que es sumamente vital e importante así que bueno a, allí estaremos esperando las lluvias cualquier novedad chicos estamos en contacto y por supuesto desde aquí ya saben que siempre acompañándolos con, con la información. Y yo me quedo escuchando música. Tengo muchas ganas de participar por el concurso. Uh -huh. eh, uh -huh. uh -huh. <risa> Así que tal vez me sume Bien, está muy bien. Está muy bien que <risa> vengas a visitarnos. Ojalá te ganes ahí una estadía en el Hotel Sol San Javier, que es hermoso para que disfrutes. Eh, pero bueno, para para cerrar un poco digo lo que pasa en, en Chaco, digo, estas crisis son crisis que eh, van a cambiar la historia y hay que tomar decisiones no solo en, la, en el cambio climático que ya nos está afectando y es notorio lo que sucede, pero digo también empezar a buscar alternativas, a ver si juntamos ahí las mejores universidades, los científicos, digo todo el país unido para empezar a ver de qué manera se sale o, en se, tra o se transforma estas crisis en soluciones, porque si no nos quedamos esperando al cielo y a veces eso se complica bastante. Pero bueno, van a ser decisiones que tienen que tomar las personas que son responsables de llevar adelante el país y si no lo hacen también serán recordadas como que no hicieron nada. Dayana, te agradecemos como siempre con toda la información hermosa de Chaco eh, y hay estas cosas que también suceden que son reales y que pasen y que contarlas. Eh. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan una excelente jornada.